Bienvenidos a nuestro canal de noticias. En una nueva actualización de la política estadounidense, un grupo bipartidista de legisladores ha redactado una propuesta de techo de deuda. Mientras las negociaciones entre los republicanos de la Cámara y el presidente Joe Biden se estancan, el llamado Plan B busca evitar el incumplimiento de pago de préstamos del país y actuar como un respaldo si los políticos no pueden llegar a un acuerdo. El plan fue creado por legisladores centristas del Problem Solvers Caucus y busca suspender el techo de la deuda por el resto del año mientras el Congreso sigue su proceso habitual de presupuesto y asignaciones. Aunque el memorando de discusión confidencial no detalla cómo el caucus implementaría el plan, se hace referencia a un marco bipartidista razonable y responsable. Además, los legisladores proponen la creación de una comisión fiscal independiente que aborde la deuda y el déficit crecientes del país y presente sus recomendaciones al Congreso después de las elecciones presidenciales de 2024. La propuesta de techo de deuda es esencial para evitar un posible incumplimiento de pagos y una caída libre de la moneda y los mercados estadounidenses, según el borrador. Además, la nación está en camino de aumentar sustancialmente su relación deuda barra diagonal PIB desde los niveles actuales, lo cual es insostenible y fiscalmente peligroso. Mientras tanto, las negociaciones entre los republicanos de la Cámara y el presidente Biden continúan esta lo que hace que la propuesta del caucus bipartidista sea cada vez más relevante. Esperamos que los líderes políticos puedan llegar a un acuerdo que sea beneficioso para el país y sus ciudadanos. McCarthy dio a conocer una propuesta a los legisladores republicanos el martes que elevaría el techo de la deuda hasta 2024 mientras realiza recortes en el gasto público. El presidente de la Cámara reconoció que el plan no está completo, pero actuará como un catalizador para iniciar las conversaciones con Biden. La propuesta que McCarthy espera llevar a votación la próxima semana, ha recibido reacciones mixtas de los miembros del Partido Republicano. Sin embargo, el orador expresó su confianza en que pueda aprobarse e instó a los miembros a respaldar su plan. Estén atentos para más actualizaciones sobre este tema y otros importantes eventos de la política mundial. Gracias por ver nuestro canal de noticias. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.